¿Saben qué pasa, muchachos? A veces uno no se puede acordar lo que sueña. Y a veces no se puede olvidar. Y todos nosotros soñamos lo mismo. Vinimos a buscar acá eso que soñamos. Hace mucho tiempo lo hicimos. Y lo podemos volver a hacer. En algún lugar está eso que alguna vez tuvimos. Ustedes y yo sabemos que en algún lugar está. La gloria no se encuentra, señores. A la gloria se la busca. Somos un equipo, o no somos nada. Vayan afuera. Y háganos sentir orgullosos. De haber nacido en nuestro sueño.